Es el video que estabas esperando. Ya tú lo estás mirando. Nosotros lo estamos grabando. En este video diremos 10.0 mil veces. ¡Ando! Aquí nos están mirando, nos sé habían estado preguntando qué cómo hacemos para vivir cantando, bailando, y rapeando. Nosotros respondimos que nos vayan escuchando y se vayan grabando lo que aquí les vamos a ir contando. No quiero verlos llorando ni tiritando, más bien quiero que tomen el mando, a la cumbre vamos a ir descargando y a la punta vamos a ir llegando, nosotros te iremos apoyando. Por eso tienes que a nuestro bando, no importa cuándo, siempre te estamos esperando. Este video ya se ve viralizando, por eso tienes que irlo pasando, rodando, llevando. No te olvides ir rezando y recomendando a quien lo va a necesitar. si aún no sigues mirando y vas contando, que llevado mucho santo, el número al final no va importando siempre y cuando tú vayas avanzando. Tienes muchos problemas, háganos llamando Nosotros te vamos contestando y tú nos vas contando Lo que te está pasando Luego trabajando, luchando, vas a ver que tus problemas Se van superando, todo se va solucionando Y tú te vas recuperando Cantando, bailando, rapeando y zapateando La canción del ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ando ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO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 ¿Qué nos están mirando? Nos habían estado preguntando que cómo hacemos para vivir cantando, bailando, zapateando y rapeando. Nosotros respondimos que nos vayan escuchando, nosotros les iremos contando... lo Y que se vayan grabando lo que aquí les vamos a, ir a contar.